Bienvenidos a PASI, bachilleratos, espero que estéis bien. Vamos a haceros la resolución del examen de selectividad opción B de 2013 de junio, para que veáis un poquillo cómo va. El ejercicio 1 nos dan esta función y lo que nos piden, pues ya lo habéis visto en el enunciado, eh, voy a borrar y, y lo voy a hacer guay guay para que lo entendáis. Pues vamos al primer apartado, que nos pide que calculemos A y B sabiendo que F es derivable en todo su dominio. Si nosotros pensamos y tenemos una gráfica como esta, nosotros tenemos esa función, nos dice que es derivable en todo su dominio. Por tanto, si por ejemplo nosotros cogemos este punto, nosotros que sabemos que la derivada es la recta tangente que pasa por un punto, tendríamos esta recta, ¿sí? Más o menos. En cambio, si nosotros tenemos otra gráfica y tenemos. ¿Esta función en este punto sería derivable? Pues está claro que no, porque ¿cuál sería la recta tangente? ¿Esta o esta? No lo sabemos, entonces ahí no sería derivable. ¿Qué tenemos con esto? Pues que nosotros sabemos que si la recta tangente en este punto es esa recta, nosotros sabemos que los límites tienen que ser iguales. Es decir, el límite por, este, por esta parte tiene que ser el mismo que por esta parte, entonces de ahí podemos sacar A y B. Voy a borrar esto, y como he dicho, los límites tienen que ser iguales por la izquierda y por la derecha. ¿Por qué cuando X tiende a cero? Porque es el punto medio. O sea, el punto medio es el punto que las dos ramas de la función empiezan e interceden. Entonces, se coge siempre el cero, en este caso. Si fuese x menor que 1 y haga aquí, pues se cogería el 1. Pero en este caso es el 0. Pues vamos allá, el límite cuando x tiende a 0 por la izquierda de la función f sería x más 2 e elevado a menos x y ya sabemos calcular el límite sería 2 simplemente en esta función lo único que hemos hecho ha sido sustituir la x por 0 y ahora el límite cuando x tiende a 0 por la derecha de a menos x es igual a Ah. Y como he explicado antes, estos dos límites tienen que ser iguales. De ahí sacamos una primera ecuación. La voy a poner por aquí arriba. Y vamos a proceder con el siguiente paso. Pues bien, esto que hemos hecho nosotros lo hemos hecho con la continuidad. Es decir, que si los límites son iguales por la izquierda y por la derecha, la función es continua. Entonces, el siguiente paso sería probar la derivabilidad, es decir, si es derivable por la izquierda y por la derecha. Como en el enunciado no lo dicen, entonces nosotros ya lo sabemos. Y lo que eso nos significa, o sea, lo que nos quiere decir eso es que los límites de la derivada por la izquierda y por la derecha tienen que ser iguales también. Entonces nosotros tenemos esta de x, que es esta, y tenemos que sacar la derivada. Pues sin más derivamos. La derivada de x de esta ramo, pues sería 1 más 2e elevado a menos x. Y claro, como aquí tenemos un menos x, esto se convierte en Y la derivada de la siguiente lo vamos a hacer por la regla de la cadena, puesto que aquí no hay una x sola, sino que hay una función. Nos obtenemos esto, esta regla que nos dice esto, que tenemos aquí. Entonces nosotros lo que hacemos es hacerle caso. Un medio de b menos x. Y ahora por la derivada de x que tenemos esto pues entonces por menos 1. Como aquí tenemos una constante a, pues la ponemos también. Y el numerador se nos queda simplemente menos a. Pues listo, ya tenemos nuestra función derivada. Y vamos a hacer lo mismo que en el paso anterior, calcular sus límites. Pues el límite, cuando x tiende a 0 por la izquierda, 1 menos 2e elevado menos x es igual. Y lo mismo, sustituimos la x por 0. Y tenemos un 0, e el elevado a 0 es 1. 1 menos 2 es igual a menos 1. Y ahora, el límite cuando x tiende a 0 por la derecha, de menos a, 2 raíz de b menos x, es igual a menos a, 2 raíz de b. Como he dicho... Los límites tienen que ser iguales, pues, menos 1 es igual a menos A, 2 de ahí, de ahí. Y aquí tenemos la segunda ecuación, si recordáis, aquí habíamos puesto otra ecuación más. Pues entonces ahora vamos a hacer un sistema de ecuaciones y vamos a calcular, ahí ves. De aquí tenemos las dos ecuaciones que forman nuestro sistema de ecuaciones y simplemente yo voy a poner el resultado porque este sistema es muy fácil y tampoco quiero que el vídeo dure mucho. De aquí sacamos que A es igual a 2 y que B es igual a 1. El siguiente apartado lo que nos pide es calcular la recta tangente, y la normal, a esta gráfica que nosotros hemos calculado. Pues bien, aquí nosotros ponemos 2 aquí. Vosotros ya sabéis, puesto que habéis estado todo el año estudiando matemáticas en bachillerato, la recta tangente es igual a I menos F en el punto que nosotros nos dicen, en este caso nos dicen en 0, pues entonces F de 0 y esto va a ser igual a F' en 0 por. X menos 0. Siempre 0 porque no, no lo piden, no porque yo quiera. Y ahora, y menos. F de 0. Como aquí tiene el igual, pues nosotros sustituimos aquí. 0 más 2 por e elevado a 0. E elevado a 0 es 1, pues entonces 2. F prima de 0. Nosotros teníamos esa derivada, si no recuerdo mal, que era así. Sustituimos el 0. 1 menos 2 elevado a 0, que es 1. 1 menos 2, menos 1, por x. Y entonces la recta tangente sería y igual a menos x más 2. Ahora la recta normal. La única diferencia que tiene con la recta tangente la recta normal es que en vez de ser f' de 0, tenemos la puesta de la inversa. en 0. Pues simplemente sustituir. Y aquí ya tenemos I igual a 1 por x, x, y el menos 2 pasa sumando. Pues bueno, ya con esto tenemos 2.5 sobre 10, que no está mal. Como veis un ejercicio fácil. Si tenéis alguna duda sobre el sistema o algo, no dudéis en meteros en el foro. Y ya sabéis, dadle a me gusta porque seguro que os ha gustado. Y nos vemos pronto. Hoy en paso vamos a hacer el segundo ejercicio de selectividad de junio de 2013. En este ejercicio nos dan esta función, g de x igual al logaritmo de logaritmo neperiano de x cuadrado más 1. Y tenemos que calcular la integral.